Soy Adolfo Camaño, presidente del Consejo Asesor del Experimental de INTA San Pedro y hoy estamos bueno, en una jornada eh, que se organiza junto al Ministerio de Agroindustria de la provincia eh, que atrás de eh, mejorar con todo lo que tiene que ver con tecnología en la aplicación de fitosanitarios. Eh, sabemos que desde la provincia se está avanzando en el carnet de para conductores o, o operarios o aplicadores de equipos eh, pulverizadores. Bueno, esta capacitación termina en un examen que quien lo apruebe eh, va a tener este carnet Sabemos que en los últimos años, en los distintos partidos que hoy han participado en la... En la organización de este evento y que son miembros del Consejo Local Asesor, que van desde San Nicolás, Ramazo, San Pedro, Maradero y Zárate. Hoy hay miembros, de, de participantes de todos estos partidos y miembros de eh, la Secretaría de Producción y de Desarrollo de estos partidos y nos encontramos con, eh, no, con, más, eh, con mucho más afluencia de participantes de la que esperábamos ahí. De alrededor de 60 equiptos que están tomando esta capacitación. Y bueno, lo, lo que perseguimos desde de el Consejo Asesor es unirnos los partidos que estamos en esta región para capacitar a nuestros productores, básicamente para que sean mucho más eficientes en sus producciones, garantizando eh, la sanidad de los alimentos que producen y la sanidad también y seguridad de la gente que rodea esta aplicación. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Para qué sirve este carnet del cablaz? Bueno, el, el, en la provincia los prestadores de servicio de aplicaciones de agroquímicos están obligados a tener sus equipos registrados. Para poder registrar eh, sus equipos, eh, el operario... Hasta hace un tiempo tenía que eh, tomar curso eh, cada determinado tiempo Hoy ese curso es un curso anual obligatorio con examen y que da ese carnet O sea que el beneficio es que en el mediano o corto plazo se va a empezar a controlar Y va a ser que pueda o no pueda eh, ser operario de aplicaciones